Creo que por mi trasfondo de, de la escultura y el dibujo, que han sido como mis medios más trabajados, creo que de alguna forma sí llegué a, a interesarme por la arqueología como ciencia y como metodología. Eh, yo no tengo ninguna formación dentro de la arqueología, pero me gusta un poco la, el término del arqueólogo amateur, eh, porque sí, son los, las personas que estudian los objetos, su, sus procedencias, y que es algo que desde que vine a flora con su relación a lo natural, que era algo que ya de alguna forma ya venía trabajando, porque pues, la, ar la arqueología invita mucho a los estudios de campo. Sí, me hago preguntas como, ¿cuál es, dónde, o sea, ¿cuándo surgieron los, los primeros instrumentos musicales? Que de por sí es una operación dentro del cerebro, una operación neuronal, que es bien compleja. Eh, ¿Dónde salieron las máscaras, por ejemplo? Que a mí me parece que la pareidolia puede ser una pista. Eh, entonces siento que mi trabajo... Siento que mi trabajo de alguna forma es, hace lo que la arqueología no puede hacer porque tiene una responsabilidad como ciencia, no puede llenar vacío sin tener información, sin tener data. Yo creo que mi trabajo de alguna forma sí llena eso y es lo que, lo que estoy tratando de profundizar un poco en Flora.